Empinoza es un destacado psiquiatra Que estudió en Estados Unidos eh, En Europa Y que tiene ¿verdad? un currículo eh, Médico grandioso Él escribió sobre el papá Liborio Y sobre los famosos mellizos de San Juan Los mellizos de Palma Sola que, señores, el, el, el, el gobierno los empresarios y la iglesia católica de ese tiempo se sintieron amenazados por el liderazgo que tenían entonces lo, lo mataron, mataron más de 100 o 200 personas que ahí murió uno que iba a ser jefe de, la, de las fuerzas armadas el general Miguel Rodríguez Reyes y ahí Camaño de Ño como jefe de los cascos blancos que Juan Bosch, que ya era presidente electo, lo iba a escoger como jefe de la policía Francisco Alberto, y fue de lo que reprimió de manera brutal a los mellizos de Palmazola y a los feligreses que le seguían. Entonces, miren, miren este hombre, este, este es un científico también. Miren lo que dice. A los cientistas sociales de otras latitudes siempre le ha sido difícil. El examen de las naciones tercermundistas. De tal manera que muchos, por la persistencia en conocer su dinámica, han asumido el rol de especialista de los procesos políticos. <risa> Leli, un saludo Leli, el doctor Leli, gracias. <risa> Dice, dije, usted elegante. No, pero Leli es elegante. Usted sí es elegante. Tengo un hombre buen mozo, pues. Poquita. ay, que me pegó de reposo. Lely saludos hermano, Saludos Allí estaba con su amigo Tomás García Y el doctor Peralta Y el ingeniero Nori Bandejol Se me olvidó preguntarle a Tomás Si Lely está yendo allá a la boca Bueno entonces Este Se escriben Se inscriben de, de forma destacada De esta extensa lista Nuestro inolvidable compañero Y amigo ruso latinoamericano Kiva Maldarnik hasta el perpical estadounidense de origen griego, Jeff Petra. Esta gente, como un alemán llamado Holt quedaron asombrados, señores, del atraso del pueblo dominicano. Y oigan por qué. Y le decían a este doctor, cuando vivía en Europa, eh, ¿cómo es posible las cosas que suceden en República Dominicana? Y miren lo que él puso de ejemplo ellos no podían creer eso. Recuerdo el asombro, que yo lo he hablado en este programa varias veces, pero muchas veces he dicho yo, lo que este hombre está escribiendo ahora, estoy cansado de decirlo en este programa. Imagínate. Recuerdo el asombro y la incredulidad de Heisle al enterarse que Joaquín Balaguer, anciano no vidente, era reelecto presidente de la nación lo que su, acentuó su interés en conocer mejor a la República Dominicana el amigo alemán no salía de su asombro y desde entonces se convirtió en especialista en asunto dominicano jurgaba sobre nuestra historia con avidez me interrogaba sobre la dictadura de Trujillo, o sea yo lo voy a resumir de la siguiente manera yo siempre he dicho en este programa y los que lo ven lo van a recordar yo siempre he dicho el extranjero que viene aquí el europeo de esos países con formación tiene que quedar asombrado con nosotros hoy tú sabes lo que Balaguer dijo en una entrevista que yo vi que él estaba ciego y que no iba al palacio nacional saltar aguja y dice Miguel Guerrero y otros personajes que había gente que iba a Balaguer y Balaguer lo ponía a leer documentos que le llevaban los funcionarios porque no veía nada pero eso nada más ocurre en un pueblo como este que tú sabiendo que un tipo está ciego y tú votas por ese tipo o sea, se denota el atraso de este pueblo así votaron por Hipólito Mejía Hipólito venía diciendo Calderón, ¿de dónde es que va a salir dinero? O sea, demostrando que ese hombre no tenía nada, nada. Por eso yo no me asombro Que el Penco Este pueblo tan loco, tan ignorante Elige ese Penco Yo no me asombro de eso Yo no me asombro que este pueblo es así ¿Cómo no podemos asombrar Por esa cantidad de gente Que llegó ese peregrino O sea, un charlatán, un farsante Y si hubiera venido aquí, y encuentra usted miles de personas que creen en ese charlatán Y viene una gente Y le, y le, y le dice a usted mire Aquí usted mete mi peso Y, y se lo va a convertir en mi pesos Es una cosa increíble señores Por eso estamos como estamos Por eso nosotros Yo dije una vez Nosotros estamos como pueblo A 200 años luz De salir de este atraso señores Eso es verdad Eso es verdad señores miren le dieron, oiga, oiga, oiga, si me pudiera conseguir un jovencito, apellido Colón de Dajabón, oigan esto, porque es el partido, que la mujer del actual director del Indi, que aspira a diputada, llamada Águeda, me parece, la seguridad de ella le dio una golpiza a ese muchacho de Dajabón, que es del mismo partido, PLB y tuvieron que llevarlo en, en helicóptero a la capital el tipo muriéndose de la golpiza tan grande que le dieron su propio compañero de partido y saben por qué le dieron la golpiza a ese joven porque denunció que yo lo denuncié aquí